Estupendo, eh. Día 2, las de. Y por de sorpresa, llueve. ¡Let's go! ¡Vamos! Pa, pa. Día 2, y el tren está roto. Día 2, do, día y el metro, adiós. adiós. Aquí son dos metros de patinete. A buscar otra alternativa. Yo digo que ahí cabemos en el patinete. Parece que no habrá gente bien la feria. Sí, hemos tenido reuniones con importantes distribuidores, con clientes, ¿vale? para reforzar la relación. Siempre es bueno que nos vean cara a cara y nos conozcan. Que vean nuevos juegos, que vean los nuevos juegos, les gusten. y sí, hablar de próximos pasos, que nos den feedback de los juegos, tanto bueno como malo, obviamente. Se han sacado buenas oportunidades. O sea, a Mateo, nuestro apoyo cuando tenemos meetings, se encarga de, sí, de reclutar aquí los peces gordos que pasan. Claro, porque cuando estamos reunidos, por ejemplo Jordi y yo, claro, luego hay gente que pasa por el stand que -in necesita información. Exacto. Y ahí está Mateo para arrancar. Ahí, ahí tira el gancho Esperando reuniones que tenemos aquí un calendario bastante top. lo que sufre de surprise. Sí, exactamente. Estamos un poco cansados, pero eso es bueno porque eso es que hay trabajo. Así que a seguir, que esto solo acaba de empezar. Mateo contra el Jordi. dejó al límite una pelota no no no no Quien pierde, le va a decir a cualquiera del restaurante, el desafío. Vamos vamos vamos. Oh, oh, no, no, no, no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! vamos vamos vamos se remotes! ¡No se oh, ¡Qué vamos qué vamos vamos, vamos, vamos. vamos. No, no, no, no, no, no, entrado y que no, aquí ya! ¡No, no, no, no, no, no, no, y bien, ¿no? 100%. No, no. 100%. 100%. no, no, no, Te ¿sabes? Tener el stand y todo.